O prendo, yo hace un par que no prendo, vato No, no decir que prenda? Comandante, vamos a un nuevo video para acá Estoy grabando con el... Acá ven el... Con amigo... Eh... Capitán... Eh, Oso... Que... Estoy grabando un video, boludo Capitán Vergas <ríe> Eh, sí, estamos acá con los pibes Así que, bueno, vamos a hacer un... Un poquito Fortnite Chao, fue, amigo, yo prendo Twitch sí, Ok, bueno. Ahí vengo Síganme, ¿Dónde quedamos? ¿Acá? O acá. El santuario, Aquí, nada más. Eh, cúrame. me cure mientras aprendo el trim Gachito. Pero, pues, te... bah, es una que... es dos que... segundos, mira. No. Está pregado, curame Carajo, eh. ¿Y es que equipo en equipo moto Yo eh, vos, capitán. Opa. ¿por qué Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Uno tumbado. Uno sí, tumbado. ¿Se aprendiste? Eh, sí, sí. Eh, Sebastián, ¿Eh? vos me seguís en el stream, ¿no? Eh, vos me seguís en Twitch, ¿no? Sí, te voy a seguir, te voy a seguir. ¿Qué es estás ¿sí, haciendo? ¿Qué Sí. ¿Qué que haciendo? ¿Qué que haciendo? ¿Qué ¿Qué ¿Qué estás ¿Qué Ahí, ahí. Bra, eh, ahí, está. Eh, uh, tengo uno. Buena, buena, buena, gracias, Bocho. me estás aguantando siempre, Bocho. Siempre me aguantas. Siempre me aguantas. Boh, amigo, me encanta jugar Fortnite. Yo últimamente no estoy diciendo tanto, gato Yo sí, boludo. Hoy me hice como 9 o 11 kills Mejoré mi... en Che escuadrana te Estoy mejorando, bro Da poquito Vamos a ver si... Si, es sí, eso da poco Y sí, si, sí, viste Porque mi primo dice que... Hay que ir practicando de a poco, viste Eh, una llama, gato Eh, dos llamas, amigo Qué onda Un cuchito Amigo, hay Uy. dos llamas acá Uy, mirá, llegué uno uh -huh. Bueno, cualquier cosa construye. controlido ¡Mirá mira. Llamita. ¡Uy! ¡Balas! ¡Uy! Otra bala ¡Mirá por acá! ¡No! Se me escapó. dije que se me escapa! Va regalando cualquier cosa Y soltó una arita boludo. Por ahí voy? Eh, Venga narita, Vamos a una. Vamos al medio. No. Me fuiste boludo. Pará. Vamos acá. Vamos acá. Bueno. Ahí. Sígame. No me dejen solo gato. oh, tuve un montón de balas. Uh, acá un cofre. Ahí no, me sirve. No encuentro mi escopeta, boludo. Uh, hablando de Roma. Está medio sucio en mis ¿Qué onda la gente de Twitch? Mando bueno, saludito acá. Salud del compa... Del compa Frank. Maldito sucesor del King le dicen a este y <ríe> sí, sí el King más falso del mundo <ríe> me encantaría ser sí, como King Bolo, pero es muy difícil nada todo se puede mí sí eso sí Eh, estoy re solo acá, ¿qué onda? Me resolver y ustedes re. Por allá, ¿cómo estás? Ah, ya mira eh, tienen gente ¿Tenés gente vos? ¿Tenés gente vos? ¿Yo? Sí No, no tengo Que yo sepa, no Pero bueno, si salta alguno, me lo mato Tengo gente, ¿Tengo gente? Ah, ahí? no, no, no, no, no, no, no, lo no, no, eh. a no, una no, que el gente oh, no. Ah no no no no no no no que me Este me acá Este acá me no Voy no A no no va el directo? A ver ¿cuándo va? A que bien a 60, bien, yo lo puse a 60 a, FPS 60 y, a, y a. ¿Cómo es? No. Ah, okay. hay gente. Eh. Okay. Okay. Allá, okay. Allá. Okay. Venga, venga. Todo rollo nosotros, amigo. Todo Ruso. Vamos, vamos. vamos. El que tenga miedo a morir que no nazca, papá. Espera que agarra un poco de macha amigo, porque estoy muy desayun Está por acá abajo Ay, no tengo, no tengo aerosol para curarme Ahí te doy vení a casa, okay. Acá está la guerra vamos a rushear, ¿dónde? Tumbado, tumbado, tumbado Buena, buena Escribo que está, está la mía, ¿no? ¿eh? ¿Dónde, dónde? Ni idea, pero... fíjate Acá Uh, aquí hay una aerosol Buena Voy a usar estas tres armas. A ver, a ver, a ver, a ver si hay otro. Hermoso, vive. Es para que no quede nadie, gato. Voy ¿no? uh -huh. okay. Bueno, fue, vámonos. Yo fui a ir. ¿Qué querías, gato? de ¿Aerosol? Si, sí, ya tengo igual. Yo te gato Ah, bueno. ¿Alguno que quiere un gordo? No ah, somos tres nomás. Si. Sí. Se, se fue el capi. Ah. Ah, se tiene que ir otra mini capa. Diablo. Capaz compre la skin de... Del Sasuke, amigo. Está bueno. Con el pase completo ya lo tengo. ¿Sí? A ver... Allá tengo gente, eh. Allá, mira. Hay dos, hay dos. Venga. Uy, uy, uy. Igual estamos, estamos en zona, así que no lo vayamos acá. de acá. Uy, uy, uy. uno. Estaba re quieto. Te mataba el 2 y cura El amigo por... está allá arriba del camión, 28. Le un montón de disparos. Vamos allá, vamos allá. Te afuera, le rushamos, ¿no? Vamos a rushar, vamos a Acá, acá, acá, acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde? Se uh -huh. agarró por la espalda, ¿eh? A ver si no se ve el humor. Uh, lo dejé blanco, gato No, gato Muerto Y me dispara otro Bajaron a uno acá Allá hay otro, allá hay otro mira. Allá loco ah. Volvió a hacer algo, vejo Volví a sonar a otro. ¿Te rushea o no? ¡Uy, te acá, te acá! Se atropella con auto, te cubro de acá. Te te cubro de acá. Te uno? Rullar, rullar. Cubrirme gato, rematarlo de abajo ¿Dónde está? Ahí, ahí ¿Sí? Buena Falta el amigo Buena. Buena Bien, bien, bien, bien Listo Vámonos, bueno, bueno. a ver yo me oye uno, ayuno, a uno callaron El amigo no se sé dónde está Listo Falta uno, cuatro Uh, tan lo fácil esto sii sí, ah estamos nosotros, los el otro se fue ese nos murió o no bueno, encima? <ríe> sí. allá hay otro, mirá ¿Dónde? buena, bien bien bien, era rey mangos 8 kills ya yo Yo... 3, nomás. más Ve. Ve para que tengo gente Voy, voy. Espérame, no, Espera, mira, espera Espera, no. ah. mira, espera Espera, vamos ya solo a a... Sí, sí, tengo pero gente acá ¿Ahí? Solo no pared de uno son otro puri puri puri se está curando el otro se está curando vamos vamos rusher listo abajo los tres yo que okay. falta uno oh, no, no. hola Tan re duro de todo, bro. ¡Ay! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! Es, ¿No? es nuestra, es nuestra. Sí, no. Pero... No, no se me cae, me cae el jugador. No, no. sé es si escudo. Tengo coronado, no, tengo coronado. ¿Tenés gente? No. Pero.. ¿Qué hace gato? Estoy construyendo nomás Estoy viendo si hay gente desde, desde acá ¿Hay alguien? Ah, no Pero No, a entrar, vamos a entrar no, Ah, la braca Oh, aquí hay un gozo Ven y vamos juntos Espera, bro, vamos a pasar Ahí escudo bueno la primera partida si sí, sí. se remufaba voy a poner una moncha hay construcción por acá así que ojo venite conmigo rápido tenemos sí, gente gente gente ¿Lo tienes ahí? sí, sí. sí, sí. Aguanta la data. ¿no? Están los dos. Uh -huh. Buena Pacho. Uh -huh. Mira, Me Me Hello. Hello. Let's, go. Let's go, Una, dos, tres, Let's cuatro. cuatro. Vamos. Ah, GG. GG 8. A bueno, gente, espero que les haya gustado este videazo de cuando acá con los pies y ganando la partida. Así que, Así que espero que lo guste. Bye. Bye.